Bueno, hola a todos. Os traigo ya el último, el último análisis ya del año. En lugar de hacer un hilo como estoy acostumbrado a hacer eh, habitualmente, he preferido hacer un vídeo. Y bueno, pues me ahorro todo el rollo de ir copiando, capturando y eliminando. Y bueno, creo que así a lo mejor puede ser más, más fácil de entender los, eh, el análisis que hago, ¿vale? Bien, eh, en primer lugar, bueno, eh, vemos la típica polarización, izquierda y derecha, que eso, eso es algo que nunca vamos a poder evitar. Cada vez estamos, desde hace ya bueno, muchos años ya no existe centro, o eres de izquierdas o eres de derechas, y, y eso de momento no, no, tiene, no tiene pinta de, de cambio. Aquí, bueno, os voy a contar un poco los matices que veo, ¿no? O bueno, las diferencias que puedo haber de, de, lo, de lo habitual. ¿no? Bueno, en fin, lo que inicialmente veo es que, bueno, veo un acercamiento. Bueno, antes de nada, esto corresponde a tweets eh, de ayer, de la fecha de día 30 de, de diciembre, eh, tomado sobre eh, las cuentas de Podemos, PSOE, eh, Más País, eh, PP, Ciudadanos y Vox. ¿vale? Esas han sido las cuentas que, que he tomado de referencia. Bien. Inicialmente, pues es lo que digo, vemos aquí un acercamiento entre, entre PSOE y Podemos. Esto es debido a que cuentas de Podemos y cuentas de PP, o sea, usuarios que siguen habitualmente a Podemos y usuarios que siguen a, eh, habitualmente al PSOE, perdón, eh, tienen un, un feeling. Es decir, gente de, de PSOE ha hecho retweet sobre gente de Podemos o, o sobre tweets de Podemos y viceversa. Entonces, eso ha hecho que pues, esa atracción eh, sea mayor y haya ese acercamiento, ¿no? Eso es lo que ha pasado. También, bueno, vemos aquí que aparece también los eh, Pescat, que ha tenido, pues, bueno, habrá tenido alguna, algún, algunos retweets sobre gente de Podemos y gente del, del PSOE, siempre con cuentas, eh, sobre siempre hablamos sobre la cuenta oficial, ¿vale? Y que, bueno, pues, lo vemos bastante, bastante separado. Se ve que no si pudiese analizarlo políticamente, diría que no les ha gustado mucho eh, lo que ha pasado, ¿no? Después eh, diréis, bueno, ¿y más país? ¿Dónde está? Porque yo no veo el colorcito de este de verdecillo que tienen ellos, ¿no? Bueno, pues en este caso eh, están integrados en el peso, Han aparecido integrados. Me costó encontrarlo porque la verdad es que tuvieron pocas pocas pocas interacciones. Aparece Ingo Rejón por aquí y estaba estaba estaba por por por aquí si no me equivoco correcto aquí está más país entonces bueno ha tenido algún algún retiro de alguien de podemos y bueno eh, no ha tenido no ha tenido gran repercusión no entonces bueno eso es, es la, lo que es la parte de la zona de la izquierda la parte de la derecha pues es, es un grafo muy muy habitual nos encontramos siempre bueno al PP por un lado nos encontramos a, a ciudadanos por otro y nos encontramos a Vox ¿vale? dentro de esta derecha eh, siempre están pues ciudadanos y, y el PP buscando esa esa centralidad esa, esa buscar eh, esa idea de buscar, buscar el centro ¿no? pero bueno ahora parece ser que bueno pues están bastante alineados y bueno pues, se ve que su discurso ha sido muy, muy parejo y lógicamente en la, en la derecha o en la extrema derecha nos encontramos a, a Vox incluso con, con usuarios que han comentado están más allá de la, de la extrema derecha, es decir, habría que ver qué tweets han puesto para que aparezcan aparezcan por aquí, ¿no? Y bueno, pues en principio eso es lo que lo que ocurrió ayer día 30 sobre las cuentas oficiales en base a los retweets. Otra cosa serían las menciones, otra cosa serían los los hashtags que se hayan lanzado cada uno, y en fin, otra cosa sería. Eh, ...otro tipo de análisis que no tendríamos no, no, aquí también estamos hablando de la comunidad de por ...también ha entrado también por aquí en medio... ...que está entre UPyD, que es curioso también... ...y, y los populares y ciudadanos, ¿no? Pero bueno, suelen, suelen salir siempre por ahí... ...y en principio no, hay más más historias... ...bueno, eh, no ha habido ninguna, ninguna cosa rara de, de bots... ...de usuarios automatizados... ...como podemos ver aquí, por ejemplo... Las aplicaciones utilizadas habitualmente han sido las de Twitter, las de, perdón, de Android, la de iPhone y, y la de TweetDeck, que es la que habitualmente suelen utilizar para ese tipo de cosas. TweetDeck 032 es, es vamos, residual, HotSuite también 05, Buffer e incluso también una que se puede utilizar es IOSTTD, que incluso no ha habido ninguna, o sea que no ha habido aparentemente eh, entrada de bots y sobre cuentas que han entrado del último año pues bueno pues estamos hablando de un 12% tampoco tampoco relevante son cuentas creadas eh, nuevas y no creo haber si habría que ver analizar si se si ha habido más eh, de este día en vez de diciembre en fin pero vamos por lo que he podido ver en, en, el, en el dataset no, no ha habido nada nada extraño y, y poco más que añadir es un grafo normal el, pues el acercamiento de entre el PSOE y Podemos es lógico, lógicamente, llegó un acuerdo y es normal que, que haya un feeling entre ellos a nivel de redes y, y un, un ataque, entre comillas, o una, una unidad en la derecha en contra pues, al, al, al acuerdo de ayer. Y poco más, nada, pues felicitaros el año y al año que viene pues más, más análisis. Venga, un abrazo.